Estamos una vez más aquí en una reunión con dos personas que conocen bien el ámbito del laicismo en España. Yo soy César Tejedor, pertenezco a la Junta Directiva de Europa Laica, soy el responsable de formación y estamos hoy con dos personas que pertenecen a la Junta Directiva a distintas áreas. Estamos con Obdulia, que pertenece, que es vicepresidenta, de Europa Laica en la actualidad, y Paco Delgado, que es el que está gestionando el grupo de trabajo sobre educación dentro de la, de la dirección de Europa Laica. Buenos días a los dos. Buenos días. Hola, buenos días. Eh, como saben, Europa Laica es una asociación dentro del ámbito civil que trabaja por, la, eh, o por el laicismo en el ámbito institucional en España y todo lo que eso conlleva, es una asociación sin ánimo de lucro que se financia exclusivamente con las aportaciones de sus socios y socias y eh, que lleva trabajando ya más de 15 años por eh, el establecimiento de los principios del laicismo en el Estado español. Eh, la tarea es ardua porque la realidad muchas veces no permite... Que, que la gente ni siquiera entienda que defiende el laicismo y por eso estamos haciendo esta serie de entrevistas sobre distintos temas, en este caso sobre educación. El laicismo no es más que un principio político, democrático, que defiende la libertad de conciencia de todos los ciudadanos y de las ciudadanas, independientemente de cuáles sean sus opciones de creencias o sus tendencias eh, ideológicas, sexuales, raciales o religiosas o de cualquier tipo, ¿no? El principio de la libertad de conciencia, creemos que es un principio democrático, constitucional, que no debe estar sometido a los vaivenes de la sociedad ni de, la, ni de los distintos partidos políticos, y por eso creemos que el laicismo no es una cuestión de partido sino que es una cuestión de principios democráticos. Hoy trataremos el tema en el ámbito de la educación, quizás el ámbito más controvertido desde los inicios de la democracia, algo que sabe muy bien Paco Delgado, porque estuvo, eh, ejerció como parlamentario en los primeros años de nuestra democracia. Europa Laica abandera una campaña desde hace ya mucho tiempo que se llama Por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela. Me gustaría comenzar con Obdulia, que además es profesora, pertenece al equipo directivo de un centro de educación pública de secundaria y conoce bien desde dentro esta problemática. Oztulia, ¿por qué la escuela debe ser pública y laica? Pues, en principio, eh, la educación debe ser pública porque es la forma en que la educación sea igual, igual para todos, que es el problema que tenemos en estos momentos. No se egregue, ni por sexos, ni por creencias, ni por diferencias sociales, eh, ni por ninguna otra cosa. Es una educación inclusiva en la que tenemos gente de distintas culturas, de distintas nacionalidades y eso hace que se enriquezcan las personas entre, entre sí en su crecimiento. Y luego tiene que ser laica porque lo que tenemos que hacer en la escuela, en todas las escuelas, en todos los niveles educativos, es formarnos. Simplemente aprender a discernir ...lo que es el conocimiento científico, el conocimiento humanístico y saber razonar y llegar a ser unos ciudadanos libres... ...que se puedan decidir por sí mismos en un estado democrático. Muchas Eso gracias. un resumen muy simple y sencillo. Esta, esta campaña además tiene un lema asociado que dice religión fuera de la escuela... Eh, Paco, Francisco Delgado, ¿por qué es tan importante que la campaña deje claro que para que haya una escuela pública y laica es imprescindible que la religión, en cualquiera de sus modalidades, esté fuera de la escuela, fuera el, del, del horario escolar? Sí, se entiende, buenas tardes, se entiende que, que la religión confesional, es decir, lo que es el tema del catecismo, el dogma, de las personas que designadas por los jefes religiosos intervienen en el ámbito escolar para intentar llevar allí su doctrina concreta y esta campaña que tiene unos 25 años aproximadamente de existencia la conforma una serie de entidades sociales políticas sindicales que entendieron que la religión había que sacarla del currículo que sacarla del horario lectivo obligatorio en base incluso a una sentencia del Tribunal Constitucional italiano que decía que el que unos niños, eh, sus padres pidieran religión eh, eh, no tenía por qué generar una obligación a los otros niños que sus padres no pedían religión y por lo tanto eh, la alternativa a la religión o ese espacio en blanco que se queda para los otros niños es una incongruencia y es una segregación. Por eso la religión eh, hay que sacarla del ámbito de la escuela, todo tipo de religiones, porque hay otros ámbitos donde se puede dar religión, dogmática, ...en los templos, en las mezquitas, en esos sitios, en el ámbito familiar... ...y no es el, en la escuela el lugar más apropiado, porque además resta tiempo... ...para otras asignaturas que son muy importantes y cada vez más... ...y por lo tanto, como mínimo hay que sacarla del horario lectivo obligatorio... ...para todos y en su máxima expresión hay que sacarla de la, de la escuela. Incluso hace un siglo aproximadamente se planteó en España la cuestión del catecismo... ...y ya se hablaba en los primeros años del siglo pasado la posibilidad de por qué sacar la religión del ámbito de la escuela y los gobiernos de aquella época, liberales y conservadores, llegaron a, a ese punto de que los profesores y profesoras que no quisieran dar religión que no la dieran, los alumnos que no quisieran religión tampoco y de alguna forma se sacó también del ámbito electivo eh, obligatorio para todos. y Es un viejo tema que tiene muchísimos años y que desde luego cuanto antes hay que exigir que la religión confesional salga del ámbito escolar. Hay quien, quien no entiende del todo los principios del laicismo y quien con, eh, confunde laicismo con ateísmo, como si quien defiende estas tesis fueran todos ateos y por eso quisieran que nadie tuviera acceso a ninguna formación religiosa. Según lo que acabas de decir, Paco, eh, Europa Laica parece que no está eh, de acuerdo con eso, Europa Laica no, eh, no pretende que la gente no tenga acceso a una educación religiosa, sino que lo que pretende es que eh, esa educación religiosa no se dé en las escuelas y, sobre todo, en las escuelas públicas, que deben estar regidas por un criterio común de universalidad del conocimiento, como decía Odulia. Odulia, eh, eh, ¿Europa Laica se define a sí misma como una asociación atea, librepensadora, religiosa o, de algún modo, o simplemente ¿Es una asociación que defiende un principio de educación universal que no está reñida con la educación religiosa dentro del ámbito privado? Eh, Europa Laica defiende, evidentemente, las creencias de cada uno en su entorno privado, como bien has dicho. Simplemente separarlo de la educación es lo único que pretendemos y es nuestra idea. Y cada uno en su casa y en su entorno social puede practicar la religión que quiera o que no quiera. La decisión es personal, lo que no se puede es que en los centros educativos a leccionar o catequizar a los, a los niños y a las niñas, porque va a influir en el desarrollo de toda su vida. Entonces, estamos a favor de las creencias, cada uno las suyas, pero... En su ámbito privado, en sus iglesias o con sus asociaciones, dependiendo de las creencias de cada uno o las no creencias. Eh, creemos que quizás hay una confusión entre lo que se llama eh, educar para la libertad, que es justo de lo que estabas hablando tú ahora, Odulia, y educar en libertad, que es ese tipo de educación que defienden los partidos neoliberales que pretenden convertir a la escuela en una especie de mercado de creencias en las cuales eh, estén todas las opciones que hay en la sociedad. Al hilo con esto, Paco, me gustaría preguntarte a ti qué opinas sobre la inclusión que se ha dado en los últimos años de religión, ya no solo católica, sino otro tipo de religiones dentro del currículum escolar en algunas comunidades como la religión musulmana. Ya no solo está la opción de la religión católica, sino que además se ofrece a los alumnos eh, otro tipo de, de opciones. ¿Qué opinas sobre este multiconfesionalismo dentro de la escuela? Bueno, el hecho de que haya en el ámbito, en, el, en los espacios públicos, haya multitud de religiones, creencias, etc., eh, no significa que eso tenga que entrar en los programas oficiales de la enseñanza, porque sería eh, prácticamente ocuparía todo, todos los programas oficiales la multitud de convicciones que la ciudadanía tiene, ateas, librepensadoras, religiosas de múltiples colores, y sería imposible. Por lo tanto, siempre se ha venido a decir que en el ámbito de los programas oficiales eh, no debe de figurar ningún tipo de enseñanza religiosa dogmática. Otra cosa es que en el ámbito de la filosofía o en el ámbito de otras asignaturas de la historia se conozcan pues todo lo que es la historia y la cultura del ámbito religioso y de otras eh, multitud de, de convicciones que existen desde que el ser humano eh, existe. ¿no? Por lo tanto, una cosa es que los alumnos conozcan todo este tipo de convicciones que la ciudadanía mantiene desde la época antigua y otra cosa es que las religiones dogmáticas, con los delegados diocesanos correspondientes, entren en, dentro de la escuela y dentro de los programas oficiales. Por lo tanto, eh, entendemos que en ese sentido, eh, por eso no debe estar en los programas oficiales, como tampoco el Estado debe de financiar enseñanza dogmática religiosa. Si estamos en contra de los conciertos educativos que, muchas veces, que en muchos casos, en la mayoría de los casos, eh, se están financiando colegios que tienen una determinada ideología, un determinado dogma religioso, y lo financiamos entre todos. Por lo tanto, nosotros estamos, primero que salga la religión, estamos en contra, que decimos a favor de que salga la religión de, del ámbito escolar, pero que también el Estado no financie la religión dogmática religiosa del tipo que sea, como tampoco quisiéramos que, que financiaran eh, escuelas ateas o escuelas de otro este tipo de convicción. Eh, estamos de acuerdo entre, entonces en que la situación actual supone que el Estado, a través de los impuestos de toda la ciudadanía, ciudadanos y ciudadanas que pagamos independientemente de nuestras ideas, nuestras convicciones, eh, que se está financiando, pues, eh, una cierta educación dogmática, un dogma religioso concreto, que sí que está, sí que tiene una serie de privilegios con respecto a, otra, a otras ideas. Hemos hablado del multiconfesionalismo, pero la situación de privilegio ahora mismo de las creencias del catolicismo dentro de la educación española, no solo en las escuelas concertadas, como dices tú, sino en las eh, públicas, pues eh, es, se está haciendo con dinero público. Una de las formas es a través de la contratación de los profesores de religión que están impartiendo la asignatura de religión católica en las escuelas públicas, que es la, lo que tenemos ahora. Odulia, tú esta situación la conoces desde dentro. ¿Cómo se, ¿Cómo se seleccionan a los profesores de religión y quién los paga? Bueno, a los profesores de religión son los profesores que tienen una anomalía con respecto al resto de los profesores, porque la anomalía es que los quien los nombra es un obispo. Tienen que hacer un, un curso, el DECA famoso, y luego el obispo, la diócesis correspondiente, pues les dice tú puedes, tú no puedes, les da un informe y con eso ya van a dar clase. Claro, igual que todos los demás, sueldos son similares, pero claro, ¿quién paga los sueldos? Los sueldos los paga el Estado. Es decir, todos nosotros pagamos unos catequistas que van a los centros y tienen una vida eh, en el centro como la tenemos todos los demás, incluso a veces en algunos sitios, si se permite, incluso eh, de agresión hacia el resto, porque intentan imponer eh, sus asignaturas, cosas, en entornos eh, correspondientes a todo el claustro del centro, lo que a veces conlleva enfrentamientos. Eh, otros departamentos no van con sus cosas eh, imponiéndolas y esta gente, pues muchas veces sí, hay de todo. Pero lo que no puede estar permitido es que eh, estemos pagando eh, casi 600 millones de euros que dicen no, creo que es el dato, a más de 15.000 profesores de religión elegidos a dedo y que viven en una situación bastante mejor que los profesores interinos porque cobran el verano, tienen un contrato por, to, por todo el año, es un contrato consecutivo de año en año y si no tienen horarios, muchos de ellos siguen incorporados en los centros, se da en muchos casos. Eh, por lo tanto, hay una situación de desajuste o de privilegio que no tiene sentido dentro de los principios democráticos, porque un profesor que Europa Laica tiende a llamar siempre, más que profesor, catecista, porque no dejan de ser eh, ministros del culto que vienen a, a los centros públicos a impartir un dogma concreto. ¿no? Es una situación de privilegio que está pagada con dinero público y quizás esta sea la razón por la cual la campaña Europa Laica… ...exige, y así lo dice en su página web, que con dinero público no se financie el, do, el adoctrinamiento religioso. Pero a la, a la vez dice en su página web que ningún centro escolar o que se por razón de sexo o por otra naturaleza ideológica o social. Supongo que esto está relacionado con lo que decía Paco Delgado sobre los centros concertados. Recordemos que un centro concertado es un centro que tiene un ideario propio, una gestión privada pero que se sirve de dinero público. El, el Estado paga ese centro y luego el centro se gestiona como si fuera un centro privado. Algunos de estos centros tenemos conocimiento de que aplican unas normas propias del nacionalcatolicismo, incluso que segregan por sexo y que, por supuesto, no, no, eh, no dan determinadas partes del currículum que tienen que ver con los derechos humanos, como la diversidad de familias u otros temas, sino que están dando ideario propio religioso. ¿Esto es así, Paco? Sí, no te he escuchado la última parte, pero yo creo que todo esto viene de... de hacía muchísimos años, cuando se firmó el Concordato Isabelino de 1851, se le conceden a la Iglesia Católica una serie de privilegios que mantiene luego el, el Concordato de Franco en 1800, de 1953, y que mantiene posteriormente los acuerdos con la Santa Sede de 1979. ¿Eso qué significa? Que la Iglesia Católica en España lleva siglos teniendo unos privilegios enormes, no solamente financiando lo que antes comentaba Odulia a los delegados diocesanos en los centros y teniendo mayores prerrogativas que mucha parte del profesorado eh, oficial, sino que además, eh, desde la Ley Orgánica del Derecho a la Educación de la LODE, el Estado viene dado a financiar también colegios dogmáticos religiosos que dentro de su ideario pues propugnan la ideología católica, en este caso porque son las mayoritarias. Por lo tanto, esto es una gran, una gran anomalía y tiene que ver con esas razones privilegiadas que, que el Estado ha ido manteniendo durante décadas y décadas y que ahora en el siglo XXI se han ido acrecentando después de la LOE la LOA hay que tener en cuenta que es la que considera a los centros de titularidad privada concertada como eh, centros de características públicas y la que le da también en las disposiciones adicionales un eh, estatuto de, de los trabajadores a los delegados de diocesanos por encima incluso del profesor interino. Por lo tanto, estamos en una encrucijada muy compleja que eh, habrá que solucionar en, en leyes venideras porque cada vez más, a través de los delegados diocesanos, ...y a través de los centros concertados, eh, la, el dogma católico interviene en los programas oficiales eh, de, de este país. Odulia, eh, te voy a leer unas partes del currículum oficial de la asignatura de religión católica publicada en el BOE... ...concretamente en la resolución del 11 de febrero de 2015, por la que se rigen todos los, eh, los profesores que tienen que impartir esta materia... En el, eh, al hilo de lo que estaba comentando Paco, eh, esta impartición en centros públicos y concertados de un ideario religioso dogmático. Concretamente, el currículum que corresponde al segundo curso de primaria, es decir, niños que tendrían siete años de edad. Eh, saben que el currículum ahora mismo está organizado según contenidos que se juzgan a través de criterios de evaluación, y a través de estándares de aprendizaje evaluables, uno de los criterios de evaluación oficiales que aparece publicado en el BOE para los niños que cursan esta, esta materia es el siguiente. Reconocer la incapacidad de la persona para alcanzar por sí mismo la felicidad. En el currículum del curso sexto de primaria, es decir, niños de 11 años, uno de los criterios de evaluación publicados en esa resolución del BOE dice reconocer y aceptar la necesidad de un salvador, con mayúsculas, para ser feliz. ¿Qué opinas de, esta, de que el currículum oficial introduzca criterios de evaluación que tiene claramente un cariz dogmático? A mí me parece bastante vergonzoso y, bueno, de una barbaridad exagerada. No podemos decir a los niños esas cosas porque lo que tenemos es que enseñarles ciencia enseñarles a discernir, enseñarles que el método científico es el método en el cual tenemos que desarrollar nuestra libertad de creencias y nuestra lógica. Es decir, si yo busco eh, hadas, madrinas, dioses o cualquier otra divinidad que me vuelva a solucionar las cosas, yo lo que voy a hacer es dejarme llevar por una, una masa o por alguien que, que decida por mí, porque ya me están marcando que alguien tiene que, que decidir por mí, que alguien me va a indicar por dónde tengo que ir. Evidentemente la religión, lo que pretende cualquiera, no solo la católica, o la mayoría, es captar desde los pequeños. Por eso ya empieza con ese currículum, como has dicho tú, desde pequeñitos, desde muy pequeños, y en sexto ya acaban, pues, oye, ...convenciéndoles de que tiene que haber una entidad superior que decida por ellos. A mí me parece aberrante, realmente aberrante. Lo que tenemos es que desde pequeñitos dejarles que ellos vayan descubriendo el mundo... ...el mundo científico, el mundo humanista, el mundo del respeto, el mundo de la ciencia. No esto. Entiendo, Contrario. entiendo según los principios de Europa Laica que este tipo de cosas... ...tienen cabida, pero tienen cabida dentro del, del ámbito particular de las familias... ...o en las catequesis o donde cada cual quiera, pero no en la escuela. Sin embargo, eh, Paco, hay padres que defienden estas cosas bajo el argumento de que... ...ellos tienen libertad para decidir qué tipo de educación moral quieren que la, los centros impartan a sus hijos. Eh, esto tiene mucho que ver con la famosa polémica de hace poco tiempo sobre el pin parental. Es decir, resumiendo en términos casi filosóficos... Eh, la potestad de las familias para controlar y decidir qué quieren que los centros públicos impartan a sus hijos y qué quieren que no les impartan. ¿Qué opinas sobre esto? Muy esto es una larga, un largo debate histórico ya, el tema de la libertad de enseñanza o de la libertad de los padres y de las madres para elegir el tipo de enseñanza que quieren para sus hijos. De hecho, hoy está en debate en, en un montón de países de América Latina, en Europa incluso... Incluso a veces se debate el fondo el fondo del sistema educativo eh, y se pone como pantalla lo de la libertad de enseñanza. Eh, asistí a un consejo escolar del Estado hace unos meses en donde eh, se habló prácticamente durante todo el pleno del consejo de libertad de enseñanza se entra en otros planteamientos. Es un tema muy, con, muy, con, muy controvertido. Eh, por ello, desde el ámbito de Europa laica lo que decimos es que eh, los programas oficiales, los programas de, de, de enseñanza pública deben ser iguales, como ha comentado obdulia iguales para, para todos y para todas. Y otra cosa es que luego cada familia o no, dentro de los, del marco de los derechos del niño y de los derechos humanos, bueno, pues eh, eduque a sus hijos como crea, eh, como crea conveniente, dentro, evidentemente, de los derechos humanos y de los derechos de la infancia, porque a veces lo que sea que se vulnera la, con, la, la libertad de conciencia en el ámbito familiar, y eso se quiere trasladar también al ámbito público, al ámbito escolar. Eh, nosotros estamos en contra totalmente de esto, creemos en la necesidad de que los programas oficiales sean programas oficiales para todos, evitar la segregación en los centros escolares por cuestiones de creencias y cuestiones de ideología, creemos que eso no, no conduce a nada, y, por lo tanto, esa es, un, esa es la teoría que nosotros defendemos y por eso estamos en contra de ese modelo de libertad de enseñanza que marca el artículo 27 de la Constitución Española y de, tantísima, y de tantísimas otras constituciones. Parece que se confunde el derecho a la educación de los hijos con el derecho a la imposición ideológica de sus padres, ¿verdad? Exacto. Eh, y parece que esta, que esta confusión no solo se aplica a los niveles más bajos de la educación, empezando por la primaria incluso por infantil, sino que se extiende incluso más allá de, de, de la educación secundaria básica hasta la universidad. De hecho, Europa Laica tiene otra campaña, que está vigente, que se llama Por una universidad pública y laica, que defiende pues, que el laicismo se debe aplicar también a los niveles de enseñanza superior. En otra entrevista hablaremos sobre esta campaña pero me gustaría que, que, que alguno de los dos explicara por qué Europa Laica, la asociación a la que pertenecemos, considera que es tan importante defender la laicidad. ¿Es que no es laica la, la, la Universidad Española? O Julia, por ejemplo? La Universidad Española, evidentemente, no es laica. La, me estoy refiriendo a la pública porque las privadas ya sabemos que las hay de todo tipo la universidad pública no es laica en principio porque en las universidades de educación eh, se imparte eh, una asignatura para justamente dar clase de religión entonces no es laica eh, además en muchos centros universitarios siguen existiendo simbología que es la simbología de la religión católica, está presente en prácticamente todas, no en todas, pero en muchas de ellas, así como capillas y luego se hacen múltiples actos religiosos y también se están viendo, yo no sé, yo lo que conozco, por lo menos en la universidad de mi zona, de Castilla y León, también en las universidades se dan cursos eh, sobre creencias que no tienen nada que ver con lo que en una universidad se tiene que hacer, que es aprender ciencia y humanismo, filosofía y todos los estudios que haya. Y luego, por ejemplo, en, en derecho, sigue ahí el derecho canónico, ¿no? que es una cosa tam también fuera de lugar, ¿no? entonces hay que sacar la religión. Parece que la situación de privilegio de la religión católica, en España, es notable con respecto a, otra, a otros países de, de nuestro entorno. Eh, Paco, ¿de dónde heredamos esta situación legalmente? Y Quizás de la LOE, de la LOMCE de más atrás, has hablado antes de, de unos acuerdos del 79, ¿de dónde heredamos esa situación? Sí, de los acuerdos que el Estado español ha venido haciendo con la religión católica, históricamente hablando, ¿no? desde el siglo XIX, todo el siglo XX, el Estado nacional católico que supuso casi 40 años, cuatro décadas, eh, y luego, eh, bueno, pues en el ámbito de la democracia, eh, los acuerdos de 79 obligan al Estado a que se imparta religión en las, en las escuelas, eh, las distintas leyes que han surgido no solamente obligan a que se imparta religión en las escuelas, sino que, además, eh, se puedan mantener, eh, como hemos dicho, el eh, escuelas concertadas de diario religioso. Y, eh, bueno, pues, eh, leyes tras leyes. Eh, te, si tuviéramos que citarla, estaríamos toda una mañana hablando de cada una de ellas, pero hasta llegar a, a, la, a, la, a la última ley, el ONCE, eh, que es heredera de la LOE y que eh, bueno, pues se aprieta más la esclavija en el sentido de que incluso para eh, acceder a la universidad pues cuenta la media de la nota de religión. ¿no? Decir, eh, por lo tanto, eh, esa herencia legal que viene existiendo eh, tiene, que, eh, tiene que ver con esa complicidad que los gobiernos que ha habido en España de distinto color y pelaje pues, eh, han ido poniendo para que siga existiendo ...esa religiosidad de nuestro sistema educativo. Es curioso que, según ha dicho Paco, la ley actual, la 11 eh, permite que la nota de religión cuente para la media para acceder a la universidad. Quizás Obdulia, desde dentro, como miembro de un equipo directivo de un centro educativo público, conozca bien esta situación. Esto puede, puede que genere que los alumnos se matriculen en esa asignatura no tanto porque tengan interés en, en, en los contenidos de la misma, sino por la nota que pueden obtener en la asignatura de religión. ¿Qué, qué otras consecuencias tiene para mmm, el resto de asignaturas esta situación? Bueno, eh, el tema es, es muy fuerte desde que entró la LONCE, porque eh, antes en los bachilleratos, pues prácticamente nadie tenía religión. Yo, vamos, en los centros que estaba, no había religión en los bachilleratos, pero desde que entró la 11 sí hay religión en los bachilleratos. Además, se da el agravante de que esa asignatura se da aunque tenga un único alumno o dos alumnos la estamos dando, cuando las otras necesitan un mínimo de alumnos para poder tener un profesor que dé esa asignatura. Entonces, ya ahí se crea un agravante. Pero luego viene que esta asignatura es una optativa más. Está igual que el, el taller de filosofía, está al mismo nivel que, que pueda estar eh, pues unas plásticas, está al nivel que pueda estar francés, alemán, otro segundo idioma, bueno, muchas asignaturas que tienen alternativas que pueden, eh, tecnologías, bueno, eh, que van cerrando además... Eh, eh, al, al siguiente curso pero qué está pasando que los alumnos la están cogiendo porque saben que es una asignatura que obtienen muy fácilmente un 9 un 10, con lo cual eh, para una media del bachillerato es muy interesante entonces está impidiendo que reciban otra eh, asignatura que les puede servir mucho más porque esa simplemente es para subir una nota para la EBAU nada más eh, Paco antes has mencionado los famosos acuerdos del Estado español con la Santa Sede del 3 de enero de 1979, bajo el aval constitucional. En el acuerdo primero sobre enseñanza hay una cosa que sorprende, o quizás a los docentes de la enseñanza pública nos sorprende aún más cuando lo leemos. Dice así, la educación que se imparta en los centros docentes públicos, ...será respetuosa con los valores de la ética cristiana. ¿Esto qué significa? ¿Que si el Estado español cumpliera a rajatabla estos acuerdos... ...no podríamos ni siquiera dar cabida a la disensión o a la crítica... ...sobre los valores morales de, de, de la ética cristiana? Hombre, es obsoleto, obsoleto. Los acuerdos son obsoletos totalmente. De hecho, en el Parlamento se ha aprobado una moción hace dos años que obliga al Estado a denunciar y de los acuerdos del Estado con la Santa Sede. ¿Por qué el Estado no lo está haciendo? ¿Por qué el gobierno, distintos gobiernos, no lo hacen? Porque la Iglesia Católica supone un enorme lobby que, más allá de la situación de la sociedad, ejerce una presión tremenda hacia políticos y políticas de casi, todo, de casi todos los colores. Ten en cuenta que la sociedad española está muy secularizada, tan solo... En la última encuesta del CIN nos dicen que no llega al 18% las personas que se declaran católicas eh, practicantes y que, pasan, y que llegan a más del 30% las personas que se declaran de bueno pues ateas, agnósticas, indiferentes ante el hecho religioso y que la sociedad española está muy secularizada. Lo que no se ha secularizado ha sido el Estado, lo que no se ha secularizado son los partidos políticos que siguen admitiendo en sus leyes algo que está totalmente obsoleto. Y evidentemente dices: bien, si se cumpliera la rajatable ese acuerdo obsoleto del año 79, pasaría esto que, que, que pasa. Por lo tanto, creemos que futuras leyes hay que solucionar esta, esta cuestión y no dejarlo ahí como algo que viene del pasado y que va en contra incluso de la propia dinámica de la sociedad española. Quizás esa sea la razón fundamental por, por la que la campaña con la que hemos empezado esta entrevista, la campaña Europa Laica por una escuela pública y laica, religión fuera de la escuela, quizás la, la reivindicación más urgente que hacemos a los partidos políticos, al Estado español, es la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, que quizás son el, el, el sustento legal de toda esta situación en la que estamos anclados actualmente. Osdulia Díez, Paco Delgado, eh, simplemente quería haceros una última pregunta, es ¿qué perspectivas veis de cara al futuro del laicismo en el ámbito de la educación? Eh, Osdulia. Uf, eh, yo lo deseo fervientemente, pero tal y como estamos viendo la situación, no lo veo nada claro. Yo llevo 30 años en educación y llevo cinco leyes y a cuál eh, más condescendiente con el tema religioso. Eh, esta otra que está en perspectiva, pues tampoco la va a sacar. Entonces, mientras no se deroguen esos acuerdos, no veo posibilidad de que saquemos la religión de la escuela, ni de la escuela ni de la universidad, de nada. Entonces, lo primero sería esa derogación para conseguir que salga de la escuela y de otros muchos sitios. Esa es mi opinión. ¿Tanto cuesta entender que la religión o el ateísmo o cualquier ideología es un asunto privado y particular y que no debe ser un asunto público, un asunto estatal? Paco, ¿cuáles son tus perspectivas del laicismo en, la, en el futuro? Bueno, yo creo que esta pandemia ha venido a cambiar muchas cosas y los parlamentos se van a tener que, re, que resetear y replantearse muchas leyes de cara al futuro. ...también en el ámbito de la enseñanza. Yo espero que en ese replanteo que se tienen que hacer, que no pasa por la ley o del proyecto de ley que ha presentado eh, la ministra Cela en el Parlamento, sino que pasa por una nueva ley diferente en donde se aborden cuestiones que tengan que ver con un modelo de sociedad totalmente distinta a la que estamos abocados en el futuro. Una, una educación ecológica, una educación feminista, una educación eh, que, va, que que estén los valores humanistas... Yo creo que en esa nueva educación, una educación digital también, o que tenga una parte digital presencial, todo ese nuevo modelo de educación que, que está pidiendo ya eh, este mundo en el que vamos a entrar, incorpore también la hecha de la laicidad, es decir, que no podemos seguir adelante en una sociedad además tan secularizada como la nuestra. Los partidos políticos no pueden, no pueden sucumbir a los lobbies religiosos para mantener la religión dentro de la escuela. Hay que quitarle carga confesional. Nosotros hemos aportado a los parlamentarios y al ministro de Educación nuestras propuestas en ello y espero que los futuros debates, igual que se tienen que abordar esos otros temas de feminismo, ecología, era digital, etcétera, se aborde también sacar la religión de la escuela. Eh, recuerdo que Europa Laica es una asociación sin ánimo de lucro, que no recibe subvenciones por parte del Estado por una decisión de la Junta Directiva y de sus socios para dar ejemplos sobre lo que exigimos al resto de asociaciones, entre ellas la, la Iglesia Católica, y que eh, todo aquel que se sienta identificado o que quiera contribuir en su lucha pueda acceder a la página web de la asociación www.laicismo.org, donde allí libremente puede asociarse o simplemente participar o firmar alguna de las campañas que que está llevando a cabo Europa laica. Osdulia Díez, Paco Delgado, muchas gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la lucha. Seguiremos Igualmente. en la Una escuela pública laica y gratuita. Muchas gracias. Exacto. luego.